Bienvenidos a esta nueva entrega de Plain TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Assassin's Swift o No Te Pases, que Te Hago Rebase. Hoy estoy aquí con mi fiel compañero Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué vienes a contarnos hoy, Juanma? Pues ya sabes que a mí me gustan mucho los tesis y hoy quería hablaros del post este que hemos publicado hace relativamente poco sobre tesis de interfaz en Android con Kotlin mm. y dirás tú o si a Juanma lo que le gusta es fichar a ti lo que te gusta es dormir tranquilo ¿no? <risas> efectivamente efectivamente eso es lo que me gusta dormir <risas> tranquilo por las noches y por eso le meto tanta caña a los tesis. pero bueno y como digo yo quería hablaros de cómo hago cómo podemos hacer tesis con en Kotlin que se puede o sea tesis de interfaz de usuario ya los hacíamos en Xamarin, con Xamarin UI test. ¿No te refieres a mm, test de, inter de, de interfaz? No son test unitarios, son test de que la aplicación se lanza, de, y se pulsan botones y efectivamente cosas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. ¿vale? Eh, son testes más, más... Son un poquito más lentos, pero sí. Al final lo que queremos es comp comprobar que la aplicación sigue funcionando, no solo a nivel interno, a nivel de código, sino que la interfaz se comporta como se supone que queremos que se comporte Muy bien. y para eso viene a nuestra, a nuestro, a nuestra ayuda el famoso con, patrón conocido como page object que <coughs> cuando me puse a mirar cómo, se, cómo podíamos hacerlo en Kotlin, pues aparte de primero me puse a aprender Kotlin eh, con los codlabs de, de Google, encontré que en uno de esos Codelabs En los que hablaba de teses Y de teses de interfaz Pues me llamó mucho la atención Digo, uy, pero este código Esto me suena a mí de haberlo hecho alguna vez en Xamarin. En, en submarine. Y digo, pues ¿se podrá hacer en Kotlin? Pues sí Y busqué por, por internet Porque ya sabéis que yo para inventar cosas Soy muy malo Yo prefiero apoyarme En los hombros de De, de, de otros grandes Y encontré un post de, eh, estaba por aquí el nombre de Kate Sabelova, en el que decía cómo se podía implementar, que al final es muy, muy similar a lo que se hace, a lo que hacemos, a lo que hacíamos en Xamarin, en Xamarin Test Tenemos una clase que se llama Page, en la que metemos unos cuantos métodos que nos van a servir para crear una especie de. De, de, de API fluida en la que podamos ir metiendo el código necesario para add touch en este botón eh, navega eh, sí bueno sí navega a tal página y comprueba que tales controles aparecen en la interfaz y aquí está el código de estas clases este, este es el post que os decíamos del que queríamos hablaros. y eh, aparte de que tenéis los enlaces ¿no? De cómo profundizar En todo esto en el, Tenéis el enlace también el post a, De Kei Sabelova Que como digo al final nos sirve Para hacer una API fluida para esto Y tenéis eh, Aquí hay un pequeño ejemplo En un repositorio que he creado de, de cómo hacerlo En una aplicación de ejemplo De hecho es un fork que me hice Del CodeLab de Google Para, para mostrarlo no he hecho un pull request, porque Dios me libre de hacer a mí un pull request, ¿no? A un proyecto que... open source y mucho menos. Y nada, y ahí está. Y aquí está el código. Lo podéis descargar de mi, de mi repo, que está por aquí. Algún día quizás lo haga, haga un pull request de este, de este, de este repositorio. Quién sabe. En fin. Y como digo, no solo, como no solo de documentación vive el hombre, queremos verlo. Vamos a verlo. Un poquito en acción. Este es el código de. No es, no es, no es el código, ¿vale? Del repositorio, es, un, es una aplicación igual, pero tiene exactamente la, la misma estructura, ¿vale? La, la clase page que es copiada y pegada, ¿vale? De la, de, del repositorio. Y lo que hago es hacer una, un par de tesis de navegación sobre una aplicación de ejemplo que lo único que hace es consultar la API de Rica Morty. Y tiene dos páginas, una que es la lista, el listado este, y el detalle. ¿De acuerdo? Eh, ¿Dónde está el test? A ver, ya, ya empezamos con las manías de un tester de código. Que eh, hago mi navigation test. ¿Ves? Eh, aquí ve, aquí veis en <ríe> Char Attribute Model Chul, la, las manías de tester, ¿no? De cómo escribir los nombres, los nombres de la clase. Y aquí está el, el test de navegación. Como, como veis, es una, API, es una API fluida que lo que voy a testear es navegar al detalle de un, de un personaje, ¿vale? Que lo que voy a hacer es básicamente poner hacer un eh, irme a la main page, hacer tap en el carácter, en el... Sí, en el carácter, en el carácter, ¿cómo se dice en español? El sea. En el personaje. Eso. Eh, Morty. Y voy a comprobar que llego al detalle de esa página. ¿De acuerdo? Si nos vamos al código concreto de, de, de cada método, vamos a ver que lo que hacemos al final es llamar a un montón de... de a los métodos necesarios de Moquito para hacer comprobaciones. ¿Vale? Este onView, si no recuerdo mal... Eh, eh, eh, ¿Dónde me voy, dónde está el go to definition aquí, aquí. Vale, esto es código ya de expreso, bueno, sí, pues, de expreso, perdón, poquito no, expreso. Sí, la, la librería que usamos en mm. este caso. Por pues lo que veo al final el patrón, Poye que si no recuerdo mal en chamari lo llamamos patrón builder o similar. No, no, no, en builder es otro. El Builder es otro, el Builder es la truca que usamos Ya lo hablaremos eh. Eh, No, Sí, eso lo, lo, lo podemos dejar para otro, pa otro Vale, entonces lo que entiendo es que el patrón Object es una forma de, de esconder o de reutilizar eh, tesis visuales eh, de forma fluida Efectivamente Que ahora Efectivamente. se está poniendo mucho de moda últimamente Sí, al final, al final es una forma, como digo en el post este, eh, por aquí... Al final es una forma de esconder todo el código de, de expreso, perdón, lo antes he dicho un poquito, eh, todo el código de expreso, expreso necesario para comprobar si un control con tal ID existe, de hacer una acción sobre tal event, sobre tal elemento. Todo ese código que haría falta hacerlo directamente en, en, en expreso sería. Claro, nos permite reutilizarlo y usarlo para diferentes pantallas, claro. como hemos visto antes, ¿no? Claro, claro, todo esto sería exactamente el mismo, ¿no? El mismo test que hay aquí definido, tendríamos que meter, que si, que si, data binding, resource, añadir una task, ahora con Expresso hacer un on view with ID, check, me, check matches, eh, al final el patrón page object es esconder toda esta, permitidme la palabrota, basura, y ponerla ordenadita. Y reutilizarlo. Y, y reutilizarlo para otros testes. Porque no es lo mismo mantener un test de este tipo que, por ejemplo, un test tal que este. En el, en el repo lo que vais a ver es que el, el, esto es un método de ayuda, ¿no? Eh, sí, de añadir una task que a, a, a partir de acciones que se hacen con Expreso termina creando una task en la aplicación, ¿vale? Sin moquear ni nada, solo ordenando, ordenando test ordenando código. Eh, y es muchísimo más sencillo mantener un test tal que este, ¿vale? Crea, create nue nueva task de irme a tal página, irme a tal botón, hacer no sé qué, ¿de acuerdo? Ah, lo que se me había olvidado, espérate, la clase base, la clase base que veíamos es esta page, ¿vale? Pero lo que hacemos, esto es una clase base con funcionalidades comunes que van a, vamos a necesitar en todas las páginas de nuestra aplicación. La clase MainPage, lo que le digo es que, oye, cuando estoy en la, en la clase MainPage, cuando invoca al método TabCharacter, lo que quiero es que con Expreso vete a, un, al, a la vista, al texto que tenga este nombre, que se lo estoy pasando por parámetro, y que vaya a la acción, que le haga la acción clic, ¿de acuerdo? Este, verify, este método Verify que, es, eh, que está en la clase Page lo, lo van a necesitar todas las páginas Para comprobar si he llegado a esa página Entiendo que aquí se podría utilizar Cualquier otro framework En lugar de Expreso Hombre, aquí se, se usa Expreso porque es el que El, el que Google, propone, el que Google propone. propone Y... Sí, pero que al final al El, fin el de... patrón es un patrón y se puede aplicar Con diferentes frameworks Efectivamente, y... en, ca en caso de summary UI cual se usaba, Juanma, no es, no es expreso, es el Ripple, Recuerda el Ripple que es una herramienta que nos permite consultar sí, el árbol es de controles sí, en nada que hay, pues con el PageOge lo que hacemos es, en el caso de Samaritan y test, con Ripple, todo, eso, todo, todas esas funciones de, de Ripple para que nos sea más fácil tener un test sí, más se ahí Nos atrae de aquí fuera, le decimos pulsa tal ítem, verifícame que estoy en tal página, y nos abstraemos un poco del framework que realmente es por debajo. Y, Exacto. Y podemos luego reutilizar el pulsa tal ítem, lo podemos reutilizar en todos los test, por ejemplo, de, uh -huh. de esa misma página. Efectivamente. De hecho, aquí tenemos dos testes. De hecho, y si los ejecutamos, vamos a ver aquí, en, el, en, el, en nuestro caso, la aplicación está de Rick y Morty, que tenemos de ejemplo, que se la abre la aplicación, que se ejecuta el primer test, que es hacer clic en un carácter y comprobar que llego al detalle. Y el siguiente test que hago es Me voy al detalle y si le hago tap Hago touch en el botón de back Vuelvo a la página De, de main ¿Vale? Y sí, habrían pasado ahí, lo vemos, que han pasado en verde los dos test Han pasado en verde Y ya está, lo que pasa es que como son testes que tardan mucho Pues sí, yo soy más de, los, de los que me gusta Ejecutar los tests de código... Los test unitarios. Los test unitarios continuamente, pero estos de, esto de sí, interfaz... Entiendo que esto es complementario a los otros tipos de test que podemos tener primero los unitarios y luego los test visuales y luego esto también podemos mm. ejecutarlo a través de, de DevOps o, sí, o sí, de la herramienta nuestro, de integración continua. Efectivamente, ¿no? en nuestra herramienta de integración continua que ejecute los testes cada vez que haya, por ejemplo, un, un pull request a Master que, que ejecute todos los testes de interfaz e incluso en CI lo que pasa es que ahí está ya el debate de, oye, que la, la, la ejecución de CI no tiene, no, no debería de pasar más de 10 minutos. Sí, bueno, pero ya, estos ya. Son la son es interesantes, general. sobre todo en Android, que hay tenemos tanta gama de pantallas y dispositivos para bueno. verificar que, oye, el botón el que tienes abajo en la pantalla en una tablet tal se sigue viendo y en un móvil de 4 pulgadas se sigue viendo y se puede pulsar correctamente y la navegación funciona. Efectivamente, podemos comprobar si por lo que sea tenemos un botón que está al bajo del todo. En alguna. No, no, no, no, necesitamos tener el dispositivo físico, sino que lanzamos estos testes en nuestro. En nuestra herramienta de, de test, de. de test, no, de ejecución de integración, de, de integración continua, que nos ejecute en nuestra aplicación diferentes dispositivos, que no tengan, no, no tenemos por qué tenerlo físicamente. Y comprobar cosas. Y poco más aquí, pues, aquí. muy interesante, Pues ya sabes, no quiero ver ninguna pull request tuya sin tesis, ¿eh? <risa> ya lo sabes. Dios, Dios me libre, Dios me libre. <risa> O caerá sobre mí la ira. Y poco más. Bueno, ¿Poco más? Eh, te reto que la próxima vez hagas tú uno sobre, sobre sí. Samaninguités, por seguro, ejemplo. Seguro que nos veremos aquí otra vez. Pues nada, pues nada muchas gracias. Y un saludo. Hasta luego. Adiós.